Víctor Hugo Vidangos, más conocido como Ninón, es un referente de la lucha LGBT en Bolivia, es un referente del travestismo boliviano. Nació en la ciudad de La Paz en el año 1958, en el seno de una familia católica, su padre militar y su madre ama de casa, esperaban de Ninón, Esperaban de Víctor Hugo Que pueda seguir también la tradición Familiar, sin embargo Desde muy pequeña, desde muy pequeño Víctor Hugo rompía Desobedecía las normas Culturales, sociales Instaladas en la época Y desde muy pequeñito, pequeñita Le gustaba pintarse Mostraba su diferencia Y en ese momento su familia Lo tomaba como un juego Como una inocencia, como una Ternura de quien es una pequeña o un pequeño niño. Sin embargo... Ese niño, esa niña fue creciendo Y de pronto tuvo 10 años 15 seguía igual Y nunca ocultó lo que era Nunca reprimió lo que era Y lo que sigue siendo hasta ahora Hasta que salió bachiller Para normalizarlo, para disciplinarlo La familia lo manda Al cuartel en el año 1981 En una época durísima De dictaduras militares Al regresar del cuartel lo reciben, las reciben con una fiesta en su casa se emborracha y empieza a maquillarse en el baño y a travestirse y a ponerse una peluca y desata un gran escándalo ya se había empezado a hormonar y Ninón tomaba el travestismo como parte de su vida luego de ser aceptado Decide emigrar a Santa Cruz acompañando a su gran amiga, otra referente de la lucha y el travestismo boliviano, Barbarella. Y se dedican al estilismo, al maquillaje, viviendo ya como una persona travesti. En Santa Cruz le tocó vivir a Ninón esa dura época en la que ser... Homosexual, travesti Ser trans, ser lesbiana Ser marica como me gusta decir Significaba que la policía te viera En la calle y te encarcelara Para extorsionarte, para maltratarte Para insultarte Y una de las anécdotas que cuenta es que Maricones, lesbianas, gays Como ustedes quieran llamarlo, travesti Se encontraban en esa época en Santa Cruz En lo que ahora es la zona del Alto San Pedro, en las chicherías Del Alto San Pedro Que en ese tiempo era la periferia de esta ciudad, maricones con plata o sin plata de clase media, de clase baja de clase alta, todos todas se encontraban ahí y las redadas policiales llevaban camiones de maricones de lesbianas, de travestis a encarcelarlos, no ocho horas más, días esa era la sociedad machista a la que se tenían que enfrentar nuestras antecesoras, nuestros antecesores, hoy forman parte de esta memoria travesti de esta furia travesti que necesitamos recuperar. Otra de las épocas que le tocó vivir a Ninón fue en el año 2000, cuando en Bolivia se da la primera marcha de las diversidades sexuales y de género que nació en Santa Cruz, en lo que ahora es el Parque Urbano Central. En esa época no pasaban de 40 a 50 manifestantes y lo que generaban era una explosión de las instituciones de la moral cruceña. Pedradas, escupitazos, palos, insultos, golpes... Eso fue lo que les tocó vivir a los activistas que impulsaron y que salieron a la calle a manifestar su disidencia, su diversidad y su empute, Porque la policía los perseguía, porque no podían acceder a derechos, porque no podían acceder a salud, no podíamos acceder a nada en el año 2001 y en el año 2002 y las siguientes marchas logran los activistas y Ninón es testigo y es parte de este proceso entrar al centro político de Santa Cruz a la plaza 24 de septiembre, un acto de rebeldía y de subversión al que se opusieron de manera violentísima de una manera discriminatoria el peor de los pesos de la homofobia y del machismo patriarcal cruceño, el comité cívico las alcaldías, la iglesia católica y una serie de grupos de choque. Pero aún así, la marcha logró entrar a la 24 de septiembre. Luego Ninón se convierte en padre, en madre. Hoy es padre de dos chicos uno de 15 y otro de 18 años. El caso de Ninón de haber instalado hace tanto tiempo ya una familia diversa, tan válida como cualquier otra, es la muestra clara del compromiso y de la capacidad de las personas que formamos parte de las diversidades sexuales a formar una familia y a repensar la institución familiar. Ninón es una madre y es un padre ejemplar y de eso no hay ninguna duda. En el año ya 2004, Ninón incursiona en la política como invitado a concejal de un partido que luego lo expulsó pero no se quedó sentado no se quedó sin hacer nada se atrevió con un grupo de amigos a formar una agrupación ciudadana y candidatearon nada más y nada menos que a la alcaldía cruceña. La explosión, el escándalo, el agravio a toda esa moral camba. Una provocación inaudita, una provocación valiosísima. Luego Ninón decide estudiar derecho al ejercer ya su profesión. Ninón se convierte en un defensor de los casos que tenían que ver y que tienen que ver con la población LGBT. Ninón lleva casos de crímenes de odio, de maltratos, de abusos a personas de la diversidad sexual. Junto a la abogada Arleti Tordoya de Mujeres Creando y a las organizaciones del movimiento LGBT en Santa Cruz, consiguieron justicia para el caso, para el asesinato, para el transfeminicidio de Dayana Kenia. El único caso en nuestro país que ha tenido justicia de 50, 70, 80 crímenes de odio que hay registrados, uno solo, en la historia contemporánea de este país ha tenido justicia. Por eso Ninón se convierte hoy en esos referentes, en esos activistas, en esos maricas, travestis imprescindibles para nuestra historia, para nuestra memoria. Debemos tomar el esfuerzo, la vida y el aporte de Víctor Hugo de Ninón como un impulso y un combustible creativo de lucha y de manifestación para seguir resistiendo y para seguir luchando por lo que nos pertenece, por nuestros derechos, por nuestra libertad y porque es este mundo cada vez sea más justo y más digno para vivir.